Miren, es, es importante entender un poco la génesis de todo esto. Eh, vamos a tratar de hablar un poquito más fuerte. Nos están fallando. Es que los, los micrófonos también se nutren del Internet. Y si el Internet está mal, pues obviamente también nos afecta mucho. No, no te alejen mucho de aquí, de nosotros. Porque estamos ahorita con el micrófono ambiental del celular. Eh, desafortunadamente, pues bueno, tenemos que hacerlo así. ¿no? Hablamos de Tulum. Y, pero yo creo que tenemos que hablar también de todo Quintana Roo. Quintana Roo siempre ha sido un nicho de di distintos cárteles, no solo de la droga, de distintas eh, células criminales, que desafortunadamente encontraron, como bien decía Ángel, en Quintana Roo un punto eh, pues medular para poder establecerse sí, y hacer muchos negocios. Y así ha sido siempre. Yo creo que si hablamos específicamente de Tulum, Tulum se erigió como un municipio en donde eh, desde de principio a fin querían hacer algo como tipo Ibiza, como no sé, este tipo de destinos turísticos en donde prevalecieran las fiestas rave, en donde prevalecieran los conciertos este, en, en el mar, y esto obviamente genera a consumidores de, de drogas y el, y el alto consumo de la droga también genera que pues obviamente los cárteles se peleen en la plaza no es nada nuevo para, para nosotros escuchar esto lo hemos documentado mil veces miles, o sea muchísimas veces vaya sí, cachillas. y sobre todo es la diversificación del negocio al amparo o con la complacencia de los gobiernos sucesivos. Aquí hay que ver también el tema del lavado de dinero. O sea, claro. Y desde el origen de Cancún, desde Playa del Carmen, que vino poco de, bueno, no es tan. Eh, esto es pues, nuevo, Playa del Carmen, ¿no? Comparado uh -huh. con otros destinos turísticos. El caso de Tolum, Puerto Morelos, desprendido de Cancún. ¿no? Todos esos lugares, todos esos sitios tienen un imán que atrae también el lavado de dinero, independientemente de esta diversificación del delito, de la delincuencia. ¿no? Los grupos criminales, insisto, ya no están solamente con el tráfico de drogas, el tráfico de, de seres humanos, de indocumentados, y todo lo demás. Como el derecho de piso, secuestro, la extorsión, que es el, derecho? el cobro de derecho de piso? O sea, es una gama de delitos y que no han sido atendidos, y aquí, por una intervención ya del gobierno federal. Una fiscalía general de la República eh, prácticamente borrada y movilizada, más bien. Va a ser muy complicado. Mira, eh, Quintana Roo ha sido en su, mayor, eh, en su mayor historia pues del cártel de Ciudadanos y ha tenido células con las que ha compartido, entre ellas recientemente el cártel Jalisco Nueva Generación. Antes el de Juárez. Antes el de Juárez, efectivamente. Y, y, si, no, y si nos vamos a un pasado inmediato, en la administración anterior se documentó que el cártel de, lo, de los rojos, que, es, que era una célula que se formó de Arturo Beltrán Leiva, que nacieron en Morelos y en Guerrero. Llega, llegó a Quintana Roo con Alberto Capella, ¿correcto? Y llega a Quintana Roo con Alberto Capella y se posiciona de toda la plaza. Eh, es justamente en esa administración en donde meten a la cárcel a Doña Leti, la famosa comandante este, 40, creo, no sé cómo le decían. Este, y que se, se decía que ella tenía el control de, de Cancún, y un control que apare, aparentemente generaba pues los mismos dividendos económicos pero sin tantas víctimas de, de homicidio no existían tantas extorsiones no existían tantos secuestros al, al momento en que Quintana Roo empezó a hacer esta, estos gobiernos plurales de, de PAN, PRD, PRI pues obviamente todo se empezó a descomponer y estoy convencido de que hoy por hoy Quintana Roo con este nuevo gobierno eh, están entrando otras células u otra célula que se está tratando de, de recomponer y de apropiar de las plazas. Ese, esa creo que es la explicación tipo Anamela Hernández que podemos este, poner sobre la mesa. ¿no? Si, si queremos responsabilizar a alguien, yo creo que viene desde la federación hasta el, hasta el centro de Quintana Roo. ¿Por qué razón? Porque los delitos de alto impacto como el narcotráfico, la responsabilidad recae en la Fiscalía General de la República, en el Ejército Mexicano y la Marina. Si nos queremos ir a lo local, es mentira que el mando único no existe. O sea, no existe legalmente. Pero ¿quién está poniendo a todos los secretarios de seguridad pública en los municipios? ¿Sí saben? no es Urbano de, de Pedrero no de es República. Urbano de, de Pedrero y es el que debe de este consejero de la Pública o, o si es él es por consigna de, José de la, Peña de, de la, la Peña. titular del poder eh, ejecutivo o sea nuestra gobernadora es la que, la que está tratando de que, de que haya una uniformidad de acuerdo a un mandato nacional de hecho lo dijeron acuérdense el, el, el 30 de septiembre, si no me equivoco ¿sí? o sea, cuando renuncia Minerich, después de, de cuatro días o cinco días que estuvo en el cargo como Secretario de Seguridad Pública en el 2022 Manilech, Manilech, algo así este, él, él este, cuando es renunciado o renunció, nunca se supo así ni se cierta cómo fue en un comunicado oficial dijeron que conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en donde tenía que estar al cargo de la Secretaría, de la Marina, que era al cargo por ser de, este, de, de la Marina, que ya había estado en Cancún, sí. y estuvo al, al mando de quién? De es no, estuvo al mando de Alberto Capella. ¿Pero él el era el, el, el de... El de Seguridad Pública, el municipal. el municipal. Por eso, no, pero existía el mando único. ¿Mando único? Sí, sí claro, él sí, a órdenes de Capella y, en todo caso, de, de Carlos Joaquín. Y entonces, después de todos los antecedentes, lo hacen Secretario Estatal de Seguridad Pública, viniendo de Benito Juárez. Digo, nadie protestó, de hecho, hubo voces que dijeron, bueno, vamos a darle un... un este de beneficio de, de la duda, un voto de confianza, y vamos a ver qué resulta. Pero lo que ha resultado es que en los pocos seis meses que llevan, si son seis meses, el 25 de, el, marzo. de marzo cumplieron seis meses, van a cumplir siete meses. En los seis meses y medio vamos a suponer que llevan en el cargo, pues no ha habido los resultados este, este, esperados, sino que se ha incrementado. Es mentira que con la entrada de Diego Castañón en Tulum como presidente municipal interino haya subido el índice de, de delincuencia, ¿no es cierto? Empezó todo desde que inició la administración global, es decir, desde el año pasado. Y venía ya en crecimiento desde mucho antes, con Víctor Mazcaf. Ahí también. Ahí se gestó un severo crecimiento. Y, y, y esto se da porque hubo una deliberada libertad de los grupos delictivos para actuar y para hacer y deshacer conforme a los intereses económicos que, que les prevalece sí el dejar hacer, dejar pasar eh, por un lado es digamos la complacencia el permitir que estos grupos se enraecen aquí es muy atractivo quitar la ropa, eh, yo no distingo no sé, cacún, por supuesto que es una enclave muy importante, pero también la parte sur de, de sí, por arroz, limones, pone o sea, están extendidos y han parasitado, han, pues es una gangrena que está desde mi punto de vista fuera de control y debe ser atendida. Lo que ocurrió ayer en el café Starbucks, ahí eh, en su room, eh, ahí matan al empresario. David González Cuella. David González Cuella, y sobre todo eh, el hecho de que sea, digamos, haya quedado en video. Cuando hay una ejecución, un asesinato de esta naturaleza en video, adquiere otra importancia. Porque es algo que se realiza más que algo testimonial o impreso. O sea, es un video y sobre todo eh, el revuelo que le ha dado a la noticia el diario Reforma, el norte de Monterrey de donde es originario este empresario y todo lo que quedó grabado en el video pero es un caso más un caso muy importante, muy significativo pero de una cadena de ataques que han ocurrido en Quintana Roo o sea una sumatoria una suma de ejecuciones de crímenes ocurrido de norte a sur pero fíjate Javier Jonathan yo sí le doy una importancia al testimonial del video más allá de la administración, por algo muy sencillo eh, se supone que el móvil fue precisamente por un reloj un Rolex que traía sí. el, el, el, el, la persona, el empresario difunto eh, que iba acompañado de un supuesto guardaespaldas, sí. yo quiero preguntarme si alguien ha traído guardaespaldas el guardaespaldas sí. come en la mesa del que está cuidando sí. Luis ¿no? Carlos Carrillo Bodíez. entonces, bueno ok, a lo mejor el empresario el, el, el el muy buena onda y sienta al guardaespaldas en su mesa pero el que no el, el, el que debe dar la espalda en todo caso, si ya le dio la oportunidad de sentarse en su mesa pues no es el empresario que van a proteger porque el que se está cuidando la espalda es el guardaespaldas, que cuando eh, llegan a robar, presuntamente, porque cuando a ti te van a robar, eh, a ver este, su reloj, váyaselo quitando, y no actúas como, como se ve este guardaespalda, casi casi tenía el arma aquí, y al momento que ve que uno saca el arma, dispara inmediatamente, no cuando es un asalto, pues como que pasa un poquito más de tiempo en lo que lo piensas, a ver cómo voy a actuar, Este, están pidiendo el reloj. Entonces, todo eso se ve muy claro muy El asunto, yo no creo que haya sido el móvil más allá de lo que digan. El, el móvil no, no era el, el robo del, del reloj. Yo no lo veo así tan claro porque el guardaespaldas está sentado en la mesa del empresario al que está protegiendo, el guardaespaldas está protegiendo su espalda y el empresario está dando la espalda. Mira, ¿no? Son cosas muy raras que en términos de los que digo conocemos eh, los que se encargan de cuidar sí, los métodos y todo eso, ¿no? de, de seguridad, eso sí. yo también tengo un, un poco de adictamiento sobre eso. Y yo me remonto a, a un montaje que hubo, no recuerdo el año, pero no tiene mucho, fue del gobierno de Roberto Jorge Angulo, el esposo de Maribel Villegas, Jorge Parra, este, denuncia de ser víctima de un presunto este, intento de asesinato. Y yo tengo los videos de la, del lugar donde fueron los hechos. Me dice que llegó una persona y que lo intentó matar. Y en el video se ve cómo esta persona llega, un señor pues, de complexión normal, robusta. Este, Llega con una pistola, se pasea por el lugar y luego se acerca con Jorge Parra y le apunta. Jorge Parra se queda tranquilo así en, en el mostrador y en eso en lugar de dispararle le quiere dar un cachazo a Jorge Parra y en ese levantar de la mano Jorge Parra lo agarra y en una, en una escena peliculesca, un forcejeo. un forcejeo peliculesco, bien formado, bien armado quizás, o, o, o, o Bueno, para una película Pero obviamente para la vida real, no Lo somete, le quitan el arma y todo Y el pobre tipo se va a la cárcel, ¿no? Después lo sacaron, tengo entendido Ese tipo de montajes Son para los expertos en seguridad Digo, yo no soy experto, yo tengo algo de conocimiento Pero para los expertos de seguridad Te dice claramente Qué tan real puede ser O no puede ser Este tipo de cosas, ¿no? En el video que acabamos de mostrarles de, en el Starbucks se nota y se distingue claramente cómo entra un tipo, creo que llevaba un casco en la cabeza, se pone detrás de la mesa como supuestamente formándose para pedir café, se pone detrás de la mesa los dos, tanto David como Luis que estaban hablando por teléfono en celular, y entonces después entra un otro, otra persona de borra con complexión delgada, se hacen gestos, ellos dos, como que la señal de que ahí va, y este saca el arma y en una distancia aproximadamente de un metro, máximo le apunta, no se escucha qué le dice, pero este, si le dijo arriba las manos o si le dijo dame tu reloj, no se escucha nada de eso. Pero entonces la persona que está detrás de, de Luis, el, el de negro, el que, el que repele los disparos. El, el ataque, este, pues se le acerca así como que queriendo someterlo, pero no le da un cachazo, no le da un disparo, no le da ni un beso siquiera, y le permite que se levante y que accione su arma. Lo que se puede ver en el video que acabo de mostrar, es que aparentemente él al sacar el arma, el primer disparo es el que le da a David y entonces se tira al suelo y cae David también y entonces después viene un segundo disparo que se ve como le pasa cerca a David y corren los otros dos tipos luego viene un tercer disparo que aparentemente le vuelve a dar a David obviamente él estaba acostado, no sé pero el arma se ve que, que da hacia abajo y es cuando reacciona y alza los, las piernas este David o sea, es decir, por la reacción del cuerpo y reacciona el cuerpo y se ve cómo se alzan las piernas y todo y luego se levanta y va atrás de ellos eh, no sé si fue accidente o no sé qué fue pero lo que sí me queda claro y, y, y veo dudas en el aspecto es que si tú vas a saltar a una sola persona, es decir, a una mesa pues tú te acercas y le pones el arma aquí y lo sometes del cuello y la otra persona hace lo propio con el segundo. Pero si tú lo vas a saltar abiertamente, entonces un tipo tiene que amagar a todos los que están presentes mientras tú amagas directamente a, a la persona que vas a saltar porque le quieres quitar un Rolex. Que, que curiosamente, ¿de dónde sacan esa versión? ¿Por qué, por qué tan, tan rápido concluyeron? De sus roles. que, que llevaban un roles y que iban por el roles, y, es que, que, la y banda, que es la banda de los, los roles. Banda de roles. o sea roles. Esa, esa filtración roles. te hace entender que lo que quieren hacer es manipular la realidad hacernos ver a nosotros como torpes, como medios de comunicación y repetir o, o replicar lo que ellos quisieron que se que ¿Y se sí hiciera? existe una banda de los Rolls en la Ciudad de México como existe la de Más como existen otras no importa, aquí el punto es que no tiene lógica la versión del asalto, como no tiene lógica que los tipos que fueron a asaltar tengan experiencia en armas o que, o que hayan querido dispararles. Porque el, el, el tipo flaco lo que hizo fue huir y el gordito también. Se como expertos, ¿no? Totalmente ¿Sí? inexpertos, no, improvisados. Pues, o si sea, totalmente. Sin un plan de acción. Entonces. Yo creo que por eso la Fiscalía del Estado, creo que es la Fiscalía, tiene como presunto homicida a Luis Carlos Carrillo Molines. Godínez. es este, la este, eh, tarjeta informativa 238 de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde dice que el producto de una balacera del en en el Starbucks detiene a un, una presunta víctima, ¿no? Por el, eh, aquí lo dice, por homicidio. Y eh, habla muy claro de, de esto eh, Lesiones víctimas lesionarias Y uno más como presunto agresor que fue hospitalizado Dice el agresor Pues es el, el, el, el Luis Dice ocurrió cuando Es este, que quiero, quiero ver aquí el, el, el móvil digo, Porque él lo, lo agarra Dice Por su presunta participación en el delito de homicidio Y homicidio en grado de tentativa Es por lo que detienen a Luis que no hay otro detenido, no es ninguno de los delincuentes que iban presuntamente a robar. La fuerza muerto adicional. ¿A uno, sí? Eh? Sí. No, no, no lo tengo yo. ¿Pero lo atendieron en un hospital? Sí, no lo tengo sí. yo registrado. Tengo registrado que uno de los presuntos ladrones eh, recibió un impacto de bala, pero no lo tengo ni como fallecido ni como detenido. Se supone que el que llegó... A los hospitales de Manigú y todo eso es Luis Carrillo, ¿sí? Así es. El que repele la tarde. El que supuestamente es Guardaespalda, porque ni siquiera se sabe si es Guardaespalda. Y además, este, dicen que los fue a ver un otro empresario que ligaban con Diego Castañón de nombre Héctor Ponce. Pero Héctor Ponce, hasta donde yo sé, eh, estuvo, no sé si trabajó o operó de alguna manera con Víctor Más y con Marcelo Tulcamal. o sea, no es gente realmente de Diego Castañón es gente de, de Marciano y de Víctor aquí lo que pareciera es que tratan de armar todo un escenario de filtrar información que pretenden que los más medios manejen por inercia eh, y que en la realidad lo que se ve en el video es que hubo un supuesto asalto pero las balas, al parecer, que recibe David González este, Cuella. Cuella son las de Luis, Carri... Luis Carlos Carrello. o, sea, o sea, el propio Fuego Amigo es el que, lo, el que lo mata, tratándolo de salvar, ¿no? Es el que lo mata. Solamente el tema de balística. ¿Sí? El, o sea, bueno, a mí me llama bris, mucho la atención que inmediatamente, y esto es algo muy muy característico de las autoridades en Quintana Roo, que inmediatamente criminaliza a, a, a, a las víctimas, en este caso eh, el que sale criminalizado, bueno eh, inmediatamente no se lleva ningún día de investigación es eh, el fluís, que es el presunto guardaespaldas, ¿no? que inmediatamente lo relacionan con, con este, otros miembros de, de cárteles. Y, y ahí es donde dice uno, a ver eh, no queda claro esto porque el video por eso te digo, el testimonial del video es muy claro cómo suceden las cosas, cómo es tan rápido el asunto y cómo es que, que, que Luis, el guardaespalda que debe de estar cuidando, por eso dicen guardaespalda, la espalda de su... Sí, o compañero. O compañero. Por eso, por eso está dándole enfrente a la puerta, pero Ángel, ¿quién dice que es guardaespaldas? ¿Quién fue el que lo dijo? La primera persona te lo dijo. No existe la primera persona. Si los número de comunicación nos citan que fueron las autoridades, por eso que es, a través es solo de, fichas de fichas tras, informativas, solo filtración a través de fichas informativas. Algún principio es que es lo que sucede. Yo no he visto una sola ficha informativa de ninguna autoridad, ni de la fiscalía, ni seguridad pública, ni del ejército, donde digan que Luis, eh, Car Luis Carlos Carrillo era el guardaespaldas de él. Yo, yo no he visto ninguna. Sí, eh, yo lo que he visto es una serie de infiltraciones en donde primero quieren dejar claro que hay una banda de robarrólex que son los responsables del asesinato. Número uno. Número dos, ¿por qué dejar el precedente inmediato de que fue víctima de un asalto? ¿Por qué no fue víctima de un asesinato? Sí, una ejecución. De una ejecución bien planeada. Donde todo, se armó todo un montaje. Para poder asesinar ¿Pero cuál sería? ¿Quién sería entonces el que quería eh... Ah no, eso no lo dejes a mí Eso lo dejes a la no, no, porque el que, el, el, el que se ve que, que Yo el, ya hice mi análisis El que le dispara, Ahora, pues es el no es el amigo La, no, la fiscalía es... tiene De las 100 piezas, tiene 98 piezas claro. Para reconstruir Identidades, video ¿Todo? Y todo lo tiene ya Para entregar información responsable Sin filtraciones, ¿no? sin desviar la atención y aquí es una pues, aquí la pregunta eso, que yo de hago fiscal Oscar tiene que la pregunta que yo hago sobre la mesa porque sí. si no fue un robo el móvil podría haber sido una ejecución los que fueron a ejecutar no lo ejecutaron es que a lo mejor no eran ellos los que tenían que ejecutarlo e ese es el punto o sea si y si nos vamos a, a las frases célebres de, de, de, de Manuel Pesorador entonces, fue un complot. ¿Qué era esa, ¿Qué era esa impresión, ¿no? flotando en el aire? La... Sí, ahí está. y como eso, muchas cosas más que suceden en Quintana Roo. Entonces, aquí, por oyendo ejemplo, por esa teoría, entonces, el que, el que asesinó por error fue en defensa propia y puede salir exonerado. Y también, te digo, eso como eso. Muchas cosas más que suceden en Quintana Roo, en donde se nos da una versión inmediata que la filtran por medios afines al sistema para confundir todo el escenario. Y qué curioso, ¿verdad? Porque cuando encuentran un perrito o algo, este, está el, el, el enlace inmediatamente eh, Rubén Garrido con eh, otras fuerzas ahí, con, con eh, José de. De la peña Ruiz de Chávez, ¿no? Pero cuando son cosas que uno necesita como como ciudadanía, como periodista, que te lo expliquen porque está muy confuso, pico de cera. Pero hay algo muy importante, ¿no? La información mm -hmm. de reforma aporta datos, va un paso o dos adelante de la fiscalía. Aquí en este caso, los argumentos de los expertos, tienen todos los, los elementos para cerrar la, el circo. Aunque a mí me parece lista, que. que Perdón, no, no, sí. sé, déjate, déjate. Entonces yo veo que es preciso de días para que aporten ya una información precisa con todos los datos duros, lo que se tiene que saber, causas, todo lo que ocurrió ahí en esta cafetería. Decía que a mí me parece que Reforma tergiversó un poco la información, dejándose llevar por las filtraciones y tal vez puedo hacer, quizás a través de aseverar, que está siguiendo una línea conveniente a quienes desean. Sí que esto parezca otra cosa de la realidad. Pero es una información más concreta. Y si, quizás lo no podemos escuchar en la mañanera. Eh, todo el móvil, porque ya ves que, que la Fiscalía escucha, te dice todo después de la mañanera. Pero de la mañanera de Andrés Manuel. Porque todo lo que te dice la Fiscalía, lo tiene que decir primero la mañanera de Andrés Manuel, ni tan siquiera la mañanera de ellos. ¿no? Entonces, siempre se entera por la mañanera cuando la da como ser. Eh, Andrés Monóvar, y eso es lo que, lo que eh, confunde, lo que lastima, porque uno se tiene que integrar de afuera, ¿no? Cuando tú tienes todo un sistema, una Secretaría de Seguridad Pública, tienes eh, la, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, porque todo eso lo que mencionábamos, todo, todos los delitos que se han hecho, ha sido motivo para que lleguen. Pero corporaciones completas a lo largo de los últimos, qué te 3, 4 años. Uh -huh. Y números y números se cuentan, ya llegaron 500, 600, 700. ¿Y esto es Por Pero lo que sí acabamos con las costillas, ¿no? Vaya que, <risa> ¿Desaparecieron? ¿Dónde están? solo <risa> <Pero> quedaron restos <risa> Muchas gracias por habernos permitido platicar entre nosotros, con, con, con usted y para usted. Esto fue pues una comida más con Javier Chávez Atasca, Ramírez y un servidor llevado a la para Chetumal TV, Canal y Contrapunto Noticias. Hasta pronto.